Hola, ¿cómo están? Miren, quería hacer un video corto sobre el tema del periodismo en Venezuela. Desde el año 2002, nosotros nos hemos estado viendo sometidos al tema de la polarización en los medios de comunicación. Eh, unos medios de oposición iniciaron una especie de guerra mediática contra el gobierno, básicamente atacando en ese momento al presidente Hugo Chávez, diciendo que todo lo que hacía estaba mal, mintiendo a propósito. Participaron en un golpe de estado contra él, el golpe de estado de abril de 2002, que fue un golpe de estado en el que los protagonistas fueron los medios de comunicación. Luego también en el paro petrolero de 2002, los medios de comunicación también tuvieron un rol protagónico. Y... El chavismo o el gobierno respondió haciendo básicamente lo contrario. En los medios de comunicación del Estado, que era lo que inicialmente dominaba, lo utilizó básicamente para decir todas las cosas buenas que estaba haciendo el gobierno, lo positivo de todas las decisiones, etcétera, etcétera. Y básicamente tuvimos una polarización en los medios de comunicación que para bien y para mal, con sus diferentes gradientes, ha llegado hasta nuestros días. Sí, tenemos una serie de medios principalmente del estado y también algunos privados que apoyan al gobierno y que bueno básicamente dicen que todo lo que hace el gobierno está bien y tenemos otros medios que son los medios de, principalmente de oposición que critican al gobierno en absolutamente todo lo que hacen y que dicen que todo lo que hace está mal yo entiendo los primeros años que eso era algo necesario en medio de la polarización que se vivía pero algo que me molesta un poco es que si hoy día aparece cualquier periodista o cualquier comunicador tratando de hacer un esfuerzo para tratar de ser lo más objetivo que se pueda, esa persona inmediatamente es atacada y criminalizada por cualquiera de los dos bandos o incluso por los dos. ¿A qué me refiero? Imagínense una decisión, por ejemplo, la decisión del salario, los anuncios que hubo hace poco sobre el salario y el aumento de los bonos y todo esto, ¿no? Básicamente lo que hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación son esas mismas dos ten tendencias. Medios del Estado y medios públicos y algunos medios privados que los apoyan diciendo absolutamente todo lo bueno, que eso está bien, que eso es maravilloso, incluso a veces mintiendo o exagerando un poco con las cifras Por lo menos algunos medios llegaron a hablar de que es un aumento de 2000% y Cosas así que, bueno, que realmente es un poco exagerado Mientras que los medios privados y también muchos compañeros y partidos políticos y movimientos de tuitero se han ido por exactamente por el lado contrario, en decir que eso está absolutamente mal, que es una desgracia, que se acabó el salario, que... mostrando puntos negativos que sí existen en ese momento, pero mostrando nada más esos puntos y haciéndolo además de una forma muy, muy agresiva y muy destructiva. Entonces, si aparece algún periodista que tratara, por ejemplo, en un medio público, en un medio del Estado, de decir las cosas buenas y las cosas malas, inmediatamente le van a caer desde el chavismo y desde ese mismo medio del Estado a criticarlo porque se atrevió a decir algunas de las cosas malas que sí las hay en esa decisión. Y viceversa, si un periodista que esté trabaja en un medio de oposición o que se desenvuelva con gente de oposición, se atreve a mencionar dos o tres cosas que a su juicios también de ese aumento que decretó el presidente Maduro, inmediatamente va a ser atacado, criticado, criminalizado, acusado de ser jalabolas, de ser pagado por el régimen, etcétera, etcétera. Eso ha pasado con otro tipo de noticias, la salida de Juan Guaidó de Venezuela, que también hubo unos compañeros haciendo unos videos, bueno, básicamente diciendo que fue la, una decisión muy inteligente, muy buena, muy eh, una decisión increíble de un gran estadista, y quien se atreviera a decir lo contrario es visto como un traidor. Lo que quiero decir con este video que estoy haciendo es que ese periodismo en el que alguien tiene la responsabilidad de hacer un análisis de la situación y de decirte lo bueno, pero también decirte lo malo, ese periodismo parece que está vetado en Venezuela. Parece que tú, a ah, juro, estás obligado a irte en un polo o en otro de los polos. Y si tratas de irte, no en el medio, porque el hecho de que tú trates de decir las cosas buenas y las cosas malas eso no te exime de tener una posición o de manifestarte que tú eres chavista, que tú eres opositor pero el que tú te atrevas a decir las dos cosas, lo bueno y lo malo automáticamente hace que uno de los dos sectores o incluso los dos te descalifiquen y eso es algo que es increíble, eso es algo que a mí me tiene muy molesto hay quienes dicen que la objetividad no existe pero, y es verdad, la objetividad, alcanzar la objetividad, eso es imposible porque cada, una, cada ser humano eh, ha vivido una serie de circunstancias, de, de vivencias que le impiden alcanzar esa objetividad. Pero el que la objetividad sea imposible de alcanzar, eso no significa que no debas intentarlo. Mi punto de vista es que uno tiene que ser tan objetivo como sea posible. Eso es lo que debería ser el periodismo. Eso no significa que no puedas tener una posición, que no puedas tener una opinión. Pero igual, tienes que tratar de ser tan objetivo como sea posible. Tienes, tienes que tratar de mostrar las dos posiciones. Lo que no me impide decir que yo soy chavista. Yo soy de izquierda. Y creo que... Nosotros tenemos que seguir avanzando hacia la izquierda porque es la única forma de lograr reivindicaciones, la única forma de lograr igualdad. Eso no me debería impedir a mí decir, así como uno debe decir las cosas buenas que hace el gobierno, también decir aquellas cosas que, son, que están mal o que requieren atención. Y eso parece que es casi imposible de hacer, por ejemplo, en los medios del Estado. Además, en los medios del Estado seguido han aparecido una serie de medios privados que bueno, que apoyan al gobierno, que apoyan a la revolución, pero que en gran mayoría la línea editorial de ellos sigue siendo esa. Decir nada más lo bueno y aquel que diga lo malo atacarlo. Yo realmente no sé a dónde nos va a llevar eso. Yo particularmente, en lo personal, no estoy de acuerdo. Yo soy una persona que si me piden hacer un artículo, si me piden hacer una, un análisis sobre algo, yo quiero decir lo bueno y yo quiero decir lo malo. Y tratar de resaltar lo bueno, porque yo soy de este lado. Pero si hay cosas malas que nos están afectando o que nos están dañando, yo quiero que esas cosas malas se corrijan. Y si ni siquiera las menciono, muchísimo menos se van a corregir. Esa es mi posición personal. Pues. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes, a ver si estoy equivocado, a ver si, si tengo algo de razón. Cualquier cosa me dejan los comentarios y, y bueno, estoy a la hora